Distanciarse de las personas que te mienten, te faltan el respeto, te usan y te dejan. También es autoestima. Creo que llegó el momento de alejarnos de esas personas que solo nos hacen daño. Personas que no nos valoran. Personas que, la verdad, se burlan de nosotros. Si toca ponerte piedra al corazón Pues lo hacemos Llegó el momento de pensar Un poco más en ti Llegó el momento de pensar Un poco más en mí Hola amigos Les saluda Ricardo Niño Y me siento muy feliz De tenerlos una vez más acá En Be Lifers. Ok Sí, no es fácil No es nada fácil darnos cuenta que Debemos alejarnos de ciertas personas para continuar Pero cuando nuestra felicidad está en juego Creo que lo peor que podemos hacer Es dudar Tenemos que aprender que Aprender si hay alguien imprescindible en nuestra vida Esa persona somos nosotros No podemos dejar a un lado nuestro bienestar No puedes dejar que otra persona venga y te baje la autoestima Esa autoestima que tanto te ha costado levantar Tenemos que entender que Todo aquello que no sume Sobra en nuestra vida Y sí, Los cambios pueden doler Dejar ir duele, y mucho, pero a veces es lo mejor. A veces, ese, justo ese, es el respiro que necesitamos para continuar. Por muy duro que sea, debemos darnos cuenta que hay personas que la verdad no merecen estar en nuestras vidas. Y lo digo así, con Todas la sinceridad del mundo No lo merecen Y nuestro trabajo En sacarlas Y darnos cuenta que Estas en realidad Solo nos necesitan Que estas Solo nos restan felicidad Y lo único que suman son tristezas Llega un punto en que ya no somos importantes en la vida de una persona. Llega un punto en el que, sin darnos cuenta, nuestro corazón toma las riendas de nuestra vida. Y aunque este se siente feliz, en el fondo se siente muy solo. Pero no lo quiere admitir. Hay necesidades interesadas. Y eso es algo que tenemos que entender. Tal vez la hora de alejarnos llegó si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí estamos para ayudarte. Hay cosas que la verdad no podemos evitar, al menos no todos, y es que muchas veces tomamos gran parte de nuestro tiempo para intentar encajar, ser aceptados, porque creemos que así seremos felices cuando en realidad estamos bastante errados en la vida debemos aprender que si yo te doy un poco de mi atención y mi cariño espero que tú des lo mismo porque es así la atención es recíproca justo igual que las relaciones de pareja pero aunque nos cueste un poco admitirlo hay personas que la verdad no nos merecen a veces alejarnos de esas personas que nos mienten que no nos respetan y no nos valoran es sinónimo de salud es sinónimo de bienestar es sinónimo de felicidad de amor propio te lo diré así de fácil si no te dedican el tiempo que mereces simplemente no te merecen vas a andar suplicando atención o lo que es peor, ¿vas a andar suplicando amor? No, ¿para qué? ¿No te das cuenta que así no eres feliz? Entiende que eso que sientes no es felicidad. No se le acerca ni un poco en realidad. Vamos, abre los ojos, mira más allá. Mira más allá de un corazón terco. Mira más allá de unos sentimientos. Mira y aprende aprende que alejarte puede ser la mejor decisión que puedas tomar recuerda que aquí lo único que de verdad importa es tu felicidad hay algo que muchos no saben y es aprender a ver con el corazón aprender a escuchar con él y al no saber no solo les queda acostumbrarse con la presencia de la otra persona pocos saben ver con el corazón ¿Qué me refiero con esto si estás con alguien que no nota que estás ahí a pesar de verse todos los días tal vez llegó el momento de analizar el panorama y ver qué está ocurriendo porque la verdad no puede seguir así lo peor de estar en una relación de pareja es sentirse solo es como si estás, pero a la vez no. Es como si esa persona a veces te mira, pero otras no tanto. Y es doloroso. Pero no podemos echarnos a morir por alguien que no nos valora, ¿verdad? En este punto, me parece más que importante hablar del respeto. El respeto en una relación es fundamental. Si estás con alguien que en lugar de apoyarte te juzga, que en lugar de brindarte al menos su mano se burla de ti, que en lugar de cuidar tus sentimientos solo juega con ellos, déjame decirte que ahí lo menos que hay es respeto. Hablar del egoísmo no estaría nada mal tampoco, ¿verdad? Hay parejas que si bien se apoyan, hay otras que viven como en una competencia. Eso de que, ¿por qué a ti sí y a mí no? Eso de... ¿Eso de qué vale? ¿Eso de qué sirve? También hay otras que se vuelven estúpidamente exigentes. Comienzan a pedir más de lo normal y con esto me refiero a gestos... de cariño. Gestos que engloban algún detalle. Y ok. Recibir algún detalle de parte de esa persona especial no está nada mal, de hecho es algo muy bonito. Porque nos demuestra que estamos en sus pensamientos. El problema surge cuando exigen esos detalles a tal punto de agobiar. No sé ustedes, pero para mí. Esa es otra clase de egoísmo. Y la verdad, si te sientes así, piénsalo muy bien. No digo que te alejes, porque la verdad no conozco ni un poco tu situación de pareja, pero al menos pensar un poco en la magnitud del problema creo que no estaría nada mal. ¿Algo más que hablar? ¿Qué les parece de las mentiras? Cuando hablo de cuidar nuestra autoestima también me refiero a alejarnos de esas personas, que solo viven de mentiras. Bien dicen que las mentiras tienen patas cortas, y no conforme a ello, una pequeña, solo una mínima mentira puede desanimar al corazón más enamorado. Y lo peor, es que puede alejar nuestra autoestima, puede dejar nuestra autoestima en el suelo. ¡Ey! Tu bienestar es primordial. Recuerda rodearte de aquello que mereces.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 Así te avisará cada que suba algún video Soy Ricardo Niño Y yo te me despido Hasta la próxima Muchas gracias por llegar hasta el final